Estos dos están de adorno. Van <risa> una Marlin 6! <risa> no lo puedo alcanzar! Yo el, el. guía. <risa> el guía máximo, Álvaro. Vamos a <risa> oh, conocer Kunko. Parte tranquilo que se va poniendo cada vez más parado, ¿no? Mm. Ya. Yeah. Pero es como. Dale, dale tranquilo para calentar un poquito. Sí. Me han hablado mucho de Kunko. <risa> bueno. Pura cosa es? buena. Descáchate. ¿Y con el de arriba? Este, este, este, este. el de arriba, después conectáis este. Hoy oh, la pasada entre medio de los pinos, estaba bacán. Y abajo es como unos escalones que no se pueden conectar y no, no son tan complicados, pero igual son grandes. Miremoslo todo. Ya, pues. ahí <risa> Feled. ¡La raja! <ríe> ¡Qué regalapista, Ese fue el precalentamiento, aparentemente, creo que se empieza a poner cada vez más. la como está! Y aquí hay una trinita, puede ser con un cortadito. Si ellos no van a ver. ¿Cuánto tiene? Eh, ¿Metrito? Largo, pero vayan a verlo mejor. Ya. Tratar de no caer arriba de la raíz. ¿Tú lo ahí, hecho? Eh, ¿No? Con este vuelo de acá, con una pelea y un deslizador. ¿Vais ¿Vale nomás? No. <ríe> Dale nomás si quieres. ¿Tienes que tirar tú? Yo creo que sí. Tenéis que pegar una pedalía de arriba y ya está estáis. Está bacán. Es <risa> como la parte oscura que uh. le llevamos nosotros, ¿no? este Y esta <risa> es como la parte oscura que le La parte oscura. No hay muy buena guerra. Estoy tratando de mantenerla. Nomás. Mantener la velocidad. Por la izquierda que hay para acá. Oh, no. Está brutal. Está brutal ¿También más sencillo. Filete. Y la que estoy haciendo, a conectar con esta, que es como la flow. Yeah. Esta es la clásica de esas. Se me empañan las antiparras al toque. <ríe> Está filete la pista, como que no te deja tranquilo. Te estoy haciendo algo todo el rato ride. Ah, está muy, muy divertida. Rica la pista, ¿ven? Y sí, realmente. Aprendí a tener a tener la sensación de tu freno. Acá cuando hay, tenéis tan poco margen de agarre que sabí, aprendí a manejar perfecto el freno, la presión, ¿Sí? que las dos ruedas vayan rodando todo el rato. Vamos a esta parte de entretenida Las frenas son, son puras derramadas Estoy como metido dentro de una zanja, pero que no te ataja nada. Oh, loco, un apoyo enano. Oh, estás muy divertido. El, el grip está. Eh, Piágame, no, pues, tírense despacio y busques como la, la orilla. Porque, ¿sabes? Ya. Voy bueno, a tratar de... Iba que sacaba la pata que la ponía, we. La wea buena. Es, Esa güey. última parte, por pues. favor. Está bueno, ¿no? Está bueno, güey, muy bacán. Y cuando te caís, no doy ni cuenta. <risa> Segunda bajadita. Oh, mi cambio. Dios. Creo que tengo. La pata está doblada, seguro. No la postiza, porque está nueva. Pero se si ve derecha. Ya dale. No es postiza. Vale. Ya dale, vos. Oh. vamos, vamos, vamos. vamos. Härligt. ¿Todo bien? Venía, lo llevo Suelto. Sí. Oh, bueno, está muy divertido. El alvaro. No me quiero confiar en exceso. ¡Hola! Oh, Cómo me, cómo me corría la cola esa raíz we? Me pegó en el asiento Ay, <ríe> Me solté caleta Después se empieza a poner mejor <ríe> nuevo? Uh, Acá hay un gap Hay que chantar los frenos Uy, apenas llegué me ha el Oscar pegado <ríe> uh, hay que estar muy atento a lo que viene aunque la vista te va dejando súper bien puesto dentro de todo a estos filetes. Está demasiado divertido, bueno, no me quiero confiar. Juan <risa> está de loco en la pista Oh la hueá caer! Dale Está súper buena esta pista Juan bueno, está oh, increíble El grip está Mira casa de ¡Oh, loco! Oh, pensé que venía a la última parte. ¡Oh, ven esto sí. Me da el control tronco, se sí, infata afuera. Oh. Bacán, weón. Weón metió un salto. Una hueá ahí, así chiquitito. Y la recepción hay un choco. ¿Uno cruzado o un choco? No, no. Hay un Tiene un chocito. árbol cortado que yo lo corté así, y yo el choco. Qué loco cómo te cambia de la primera a la segunda baja. Sí. Se acaba de marcar la bala de la encina. Me está ahí <risa> Se me olvidó la wea. Me va. iría a echar benzina y me iría para el otro lado nomás Acabo de manejar y Gómez cayó. Cachate esta Cayó corto el salto del capsito de arriba. El mismo oh, que caíste esto, el mismo que cae. No, pero yo no pues... Es que tenía un. está desformado como un huevo. Acá. Ahí está, cachate, ahí está. <risa> Mira por la luz. Cachate he la parte plana, como la dejaste la llanta. Estos dos están de adorno. <risa> el veo corto que te mandaste, weón. Radical. Radical. Allá va el sendero. Y ahí está él. Cachate. Acabamos de hacer un trekking. Ya chate dónde llegamos, weón. Oh, no. Oh, no. Qué lindo, weón. ¿Qué le diría a la lore? Que mira lo que se perdió. Mira. No, también le he terminado. Te lo voy a tener que regalar en otra oportunidad, weón. A ver, está brigio. Míralo. Está hermoso. Qué acuático, güey, bueno, uno lo ve de Google Earth. Y una mancha la wea. <ríe> <ríe> aquí abajo, ¿por dónde en la line. Aquí, aquí abajo. Los lugares bonitos, güey. Con... Su porrazo. No, ¿sí? no Oh qué divertido bajar todo Buena weón eh? Mira dónde estamos Qué lindo el sendero, bueno. Uh, oh, oh, no se veía, ¿verdad? No se veía, cierto. No, no se cachaba. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Oh, no hay nada como oh, bajar una bajadita que la subiste haciendo trekking, empujando la bici. el es terreno, ¿eh? raíces. Oh, wow. uh. ¡Oh, qué bacano, ¡Buenísimo el pedacito de su! ¡Tremendo el segmento! ¡Espéñame como corre el agua es como que sale entre medio de las raíces de estos dos árboles <ríe> oh, qué pilete <ríe> rico cambio <laughs> no! Oh! <laughs> Uh. <risa> Qué estilo, por. bueno, cómo se va comportando la nave, no es, no, no es. <risa> a la velocidad que va. Y con él hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. <tose> ¡Wow! Pero wow. ja, de dónde vino a caer, cállate! ¡No, estáis loco! ¡Tropeo de conexiones que está haciendo, weón! ¡No! Ahí está. Me salió así lejos. Qué, soy loco. Hasta <ríe> o que ganas de poder seguirlo para ir viendo lo que está haciendo, pero no, ya se me está escabando. <ríe> oh. No. ¡Lobo! Pero... Me mejor no tengo vuelo ahora, man. me dejó acá colgado Este weón está, está por acá, por acá Este weón se volvió chango se, me, se tiró este cortado, man. pasó oh, la no, curva no. derecha Ni un respeto, dale nomás, te sigo No pero dale más, tranqui Uh. <risa> Va, he hecho un peo <risa> el segmento rápido güey. ¿Cómo andan en brisa estos cabros? <risa> Van una Marlin 6 <risa> No lo puedo alcanzar Tremendo recuerdos con esa bici La La barata negra. Qué estilo No sé para dónde termina, dónde salen las curvas. ¡Máximo Triple La hueá bacán bueno. Se pasó Bueno bueno bueno ¿No te pasó que de la moto a la bici la sentías muy inestable? Sí, esta sobre todo Me subí a otras bici se siente mucho más estable Vaya fondo en esa la sí, sí, sí. lleváis a no, no, tope, no, yo creo. Igual le un que, que cortado, trabajarlo no, con no, las piernas, no, sí, pues. la derecha. Sí. Tenéis que amortiguar no, todo no, lo de la rueda tupo. Pues. Esa es tremenda escuela, weón. Pues. Después, cuando andí en una doble, no, no, te vais no, no. a hacer livianito fácil. Iba y leyendo ahí mismo todo. Eh, aquí iba tuanco, y. ¡Agua loco, me montaba arriba en una barranca y abajo iba a la cuneta y me tiraba como de nose para abajo, así. Levanta la rueda atrás y me tiras. Ay, me Y otro te va a hacer eso en la partida. que hay como en una weá de barro y casi pasó en el manurio para abajo. que ahí ¡pam! <risa> <El> j... <risa> ¡Ay, cago <risa> <Ay, c> <risa> el video, ¡Ay, <risa> <risa> <C> <risa> <risa> no, mi... ¡Siempre le cago el video! Tengo que censurar al Oscar, constantemente porque. ¡Mira! ¡No ha sido un corderito! ¡Mira! ¡La patita! ¡Pasa, pasa! pasa acaba acaba de nacer! está con todo su verdad. <risa> es verdad. impresionante.